Guatemala, el país de la eterna primavera, donde nuestros cerros besan el cielo y el sol acaricia su tierra. El pulmón del continente que florece las semillas que dan vida a nuestro pueblo. Con personas cuyas sonrisas iluminan nuestros días y cuyos colores, sabores y texturas impulsan nuestro trabajo. Con ciudades y rincones donde nuestras juventudes gozan, ríen, crecen, forjando un futuro lleno de esperanza. Sin embargo, ¿habrá algo que no vimos? Guatemala, un país de contrastes. En el mismo panorama encontrarás el lugar donde todos queremos estar y donde nadie merece estar. Nuestros cerros y nuestras ciudades se visten de informalidad, haciendo de estos lugares la máxima expresión de desigualdad, donde viven seres humanos que tienen los mismos derechos, igual que vos, igual que yo. El acceso a nuestros servicios es una carrera de más de media maratón que se recorre todos los días y sin una medalla al terminar. El país es pequeño, pero las distancias son enormes cuando los caminos son obstáculos que ponen a prueba la resistencia humana para llegar a nuestro destino, regresar al hogar. ¿Qué pasa cuando ni tus propias paredes representan protección? El techo que cubre a millones de familias no libra del agua, el frío o el calor. Nuestros pueblos y ciudades, rincones desiguales, generan entornos inhabitables para las futuras generaciones que no permiten desarrollar nuestro potencial. Pobreza. Una realidad dura y normalizada, en la que viven seis de cada 10 guatemaltecos. Que la pobreza ya no sea parte del panorama. Si no vimos que algo estaba mal desde el inicio, tal vez Guate necesita un poco de participación, organización, justicia, transformación, ciudadanía. Tal vez Guate necesita un poco de voz.